¿Qué me mostró en Nola Homes? Bueno, me mostró que necesito más ropa victoriana en mi guardarropa, pero también me mostró una frase que me hizo pensar en las cosas que quiero discutir en este video. La frase es que tu futuro depende de ti. Bienvenido una vez más Micronopio, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio y hoy vamos a discutir sobre la película Enola Jones que es la hermana chiquita de Sherlock Holmes. Te recuerdo que ser productivo es crear tu felicidad y te recuerdo que yo soy una coach en productividad pero te recuerdo también que mi approach o mi acercamiento a esto de la productividad incluye autoconocimiento, incluye organización, incluye salud mental y también incluye ver mensajes secretos en las películas de Netflix. Vamos a empezar con un clip de la película. Sí, lo confieso, lo grabé directo del televisor, así que no tiene calidad HD 4X y 5X 900, pero lleva el mensaje que es lo importante. Te quiero decir que en este video puede haber ciertos spoilers, así que si eres súper maníaco, bueno, sí te voy a dar un par de detalles de la película que no te van a arruinar la película, pero... Yo solo te advierto El personaje de Enola, la protagonista de nuestra película O mejor conocida como la hermana chiquita de Sherlock Holmes Recibe esta información y nos la da La recibe de su madre más o menos al comienzo de su aventura Y nos las entrega a nosotros como espectadores para cerrar la película Que es el clip que vieron hace unos segundos ¿Qué me hizo pensar esto? Bueno, me hizo pensar obviamente en el futuro y me hizo pensar de esa dependencia de mí, eh, de mi futuro. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo ver esto? Y la verdad es que empecé a pensar fue, ok, ¿qué es el futuro? El futuro, y se los pongo aquí en esta fórmula, es la sumatoria de las acciones que tomamos en el presente. sí. Es decir que la clave del futuro está en el presente y eso me hizo también conectarme a la idea del budismo de vivir en el presente. Todo esto que seguramente ya has oído de esta cultura mindfulness, estar con tu atención volcada en el presente y no proyectado al futuro. Entonces vamos a ver la diferencia de estas dos vías. Por una parte tienes que puedes vivir en el presente y por otro lado también tienes que puedes vivir pensando en el futuro. Y esas son las dos maneras en las que podemos construir nuestro futuro. ¿Y por qué hago construir? Porque una de ellas realmente no construye nada. Vamos a pensarlo bien. El futuro no sabemos si llega. No sabemos cómo llega ni cuándo llega, para lo que nos estamos preparando eternamente quizás nunca ocurra. ¿Quiénes de ustedes se prepararon durante cinco años en una carrera en la universidad y nunca ejercieron porque se les atravesó otra cosa en el camino? Entonces, ¿realmente el futuro es aquello para lo que me preparo o es lo que ocurre como consecuencia de lo que hago efectivamente en mi presente? Entonces esto me hizo ver que Enola, en esta película, nos presenta a nosotros los espectadores con dos soluciones para este problema. La primera es prepararse eternamente para ese futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar Ahí tenemos el paradigma en su hermano Mycroft. El hermano Mycroft es el hermano que va con las reglas de la sociedad, que va todo preparado, que tú tienes que encajar, que tienes que preparar tu futuro, que te tienes que educar en esto y aquello. Y vemos la otra vía que es vivir en el presente, es aprovechar la vida. Que lo vemos un poco en la figura de Sherlock que sin embargo no se termina de soltar de esa sociedad que lo amarra, porque como le dicen en algún punto de la película, este sistema a ti te conviene. El problema es que a Enola, siendo mujer, no le conviene. Y como veremos en la película, hay una carga feminista, como en todas las películas últimamente, de si sí, las mujeres podemos, eso más, esto que me parece maravilloso, sobre todo para que lo vean las mujeres jóvenes y bueno también las de mi edad porque a veces necesitamos ese recordatorio de que podemos hacer lo que decidamos y queramos hacer y eso me lleva otra vez a la conclusión, número uno, puedo vivir preparándome eternamente para el futuro, teniendo miedo, sintiendo el síndrome del impostor, sintiendo que nunca estoy preparado porque la verdad es que nunca vas a estar preparado para ese futuro. O número dos, podemos vivir en el presente, podemos tomar decisiones que nos lleven a Acciones que construyan ese futuro de manera orgánica. ¿Y cómo hacemos esto? Siendo productivos conscientes, construyendo nuestra felicidad, creándola con esa productividad. Se volvió loca, como siempre digo los dios, se volvió loca. Ya te iré la idea, la productividad no es más que el arte, la ciencia, la manera en la que decidimos usar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía. Y esos tres elementos son los que necesitamos para tomar las decisiones y acciones en nuestro presente. Así que todo se combina con la productividad, pero con una productividad mindful, con una eh, productividad consciente de que te levantas en las mañanas para crear el futuro que tú quieres, para construir, para crear realmente esa realidad en donde eres feliz, desde vivir la propia realidad, ahorita en el presente, en la que también eres feliz, no se puede postergar la felicidad, se tiene que tomar ahora, no puedes esperar a mañana, eso no quiere decir que no vas a descansar un domingo como hoy, que no te puedes echar al sofá a ver películas todo un domingo, claro que lo puedes hacer, no se trata de eso la productividad, se trata de que seas feliz en tu presente, porque usaste tu tiempo, tu energía y tu atención en lo que tú decidiste que era lo mejor para ser tú mismo, para construir ese futuro que depende de ti. Y esto fue lo que me mostró en Enola, además de que amo la época victoriana, que estoy enamorada de Sherlock Holmes que me parece que no es el mejor de Sherlock Holmes de los tres últimos que he visto, es cierto pero que viva Sir Arthur Conan Doyle del que sale este mundo de Sherlock Holmes Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio. te doy las gracias por tu tiempo y tu atención a este video No olvides suscribirte al canal y si te gustó este contenido, dos cosas, like y compártelo para que llegue a alguien este mensaje que quizás lo está necesitando.